En este tutorial, estudiaremos otras opciones de búsqueda que permite el corpus clare. Para ello, realizaremos una búsqueda sencilla sobre el sustantivo virtus. Iniciamos la búsqueda y, una vez ya en la interfaz de los resultados, desplegaremos el botón superior de la derecha que nos ofrece distintas funciones. En esta ocasión, seleccionaremos la función de la distribución y solicitaremos que Clare realice una distribución del término Virtus en todos los archivos que lo conforman. La interfaz nos devuelve 2.574 resultados en 681 textos distintos o archivos. Como podemos ver en la interfaz, la información se organiza en columnas a la izquierda está la etiqueta en la que aparecen las siglas de los autores del corpus. La siguiente columna refleja las palabras eh, que contienen todos los archivos de este autor o autora. A continuación los resultados por etiqueta, después la dispersión y por último la columna de la frecuencia por millones de palabras. En, respecto a esta categoría o etiqueta. Si avanzamos un poco la visualización de los resultados, podemos observar que la inmensa mayor parte de los autores muestran algún resultado, pero en algunos casos es superior. Por ejemplo, eh, la sigla Aquin, que tiene que ver, es la sigla de Tomás de Aquino, ofrece 135 resultados. Si pinchamos el en enlace, ahí accederíamos a los resultados solo de este autor. Los resultados en contexto. Regresamos a la tabla anterior. También vemos, por ejemplo, eh, autores como Virguita, que presenta 68 resultados respecto al sustantivo Virtus, o Cicerón, que muestra 231. Más adelante tenemos, por ejemplo, Francisco Suárez, un filósofo español, 549 resultados, o otros autores como, por ejemplo... Quintiliano con 63, Seneca con 132. Las posibilidades que nos permite esta función de distribución son muchas y el tiempo que nos ahorra a la hora de seleccionar los autores que sí tratan o sí contienen este término, evidentemente es, es muy importante. Es un gran beneficio. Seguidamente podríamos también trabajar la distribución con un criterio diacrónico. Estudiar con la etiqueta de tiempo... Eh, vemos, por ejemplo, que en el siglo I a.C. aparecen 368 resultados y en el siglo I de nuestra era 253. Y más adelante pues, podemos ver que en el siglo XVII se pues, dan 637 resultados. Es decir, que nuevamente los datos cuantitativos nos proporcionan una, eh, un ahorro de tiempo en la investigación que es una de las grandes ventajas que también proporciona esta herramienta. Podríamos también trabajar por el sexo de autor o autora. Eh, vemos que eh, las autoras de Clare eh, arrojan 112 resultados. Si pincháramos este enlace, pues encontraríamos virtus en los textos de Ana María von Schurman, de Virgita, de Faltonia, de, de Hildegard von Bingen, etc. Las autoras que a día de hoy conforman el corpus Clare. Eh, podríamos también, avanzamos, podríamos utilizar eh, las etiquetas para estudiar también por el género del texto. Eh, observamos cómo eh, en el género eh, doctrinal hay una representación cuantiosa de 562 resultados y también en el, en, el, en el género de la filosofía aparecen 991 resultados. O también podríamos querer estudiar desde las bibliotecas electrónicas que se han descargado los textos o eh, por el tipo de latín. Si quisiéramos, por ejemplo, qué distribución aparece el término virtus en el medievo, pues sabemos que de inicio tenemos 877 resultados para trabajar o en el latín eh, ...clásico, aparecen 629 resultados. Por último, con el criterio diatópico... pues ...Claré nos arrojaría una distribución... ...por los lugares a los que eh, se asignan los textos... ...o en los que los autores escribieron su obra. Regresamos de nuevo al inicio de la interfaz... ...y utilizaremos una segunda opción... ...que nos permite esta distribución... ...y es obtener los datos... Eh, no en formatos de columnas de, de resultados, sino también en tablas. Eligiendo la función bar chart obtenemos, como se puede observar, eh, los mismos datos pero organizados por, con, ta, con tablas. Tendríamos en primer lugar la tabla de los autores, a continuación... La, la, la temporal, seguidamente la del sexo, la del género, etcétera, Todas las que hemos ido mencionando y este formato nos permitiría con la función de copiar y pegar, exportar los datos a un informe posterior. Eh, por último, también queremos comentar que la, esta función permite la descarga de las frecuencias en formato textual. Si seleccionamos esta opción y encargamos que nos descargue todos estos datos, automáticamente podríamos visualizar o descargar en formato TXT. Obtenemos los mismos resultados, pero en un formato que es exportable a un estudio posterior o a una tabla Excel, etc. Estos son pues eh, los resultados que se obtienen con la función de distribución y esta es una de muchas opciones que Clare nos ofrece para estudiar y realizar los términos en, búsquedas de términos en contexto.